Trae aquí una iniciativa que refiere y que afecta a 65.000 personas dispersas por todo o Estado, a las personas internas en instituciones penitenciarias que quedan fuera del Sistema Nacional de Saúde. Una exposición de motivos del decreto de 5 de suyo de 1933, es decir, nada Moderno, ya se recogía que es necesario evitar que la sanidad penitenciaria constituya un cantón independiente del resto de la sanidad de dos Estados en relación a alguna con las instituciones provinciales de sanidad. La Ley General de Sanidad de 25 de abril de 86 establece que el Sistema Nacional de Saúde debe comprender por expreso mandato legal recogida en la disposición final tercera de la norma o subsistema de sanidad de penitenciaria. O visiente reglamento Regulamento Penitenciario en no el capítulo 1 en preámbulo, fala la necesidad de la efectiva asunción de competencias por las comunidades autónomas. La Ley 6 2003 de 28 de mayo, de cohesión y calidad del sistema nacional de salud, en su disposición adicional sexta, establece obligatoriedades de traspaso de competencias en materia de sanidad de penitenciaria y e a su posterior integración en los respectivos servicios de salud autonómicos. Pero además, esta asistencia sanitaria tiene objetivo constitucional sinérico de protección de la salud de la población. Que excede o propio ámbito penitenciario para introducirse en el campo de la salud pública en orden a prever e romper la cadena de transmisión de múltiples enfermedades, por un lado, y a elevar una estricta y necesaria supervisión de los tratamientos de algunas otras. e también debería tener como objetivo la prevención y e abolición de la tortura no ámbito penitenciario. Los suicidios son la tercera causa de mortalidad en las prisiones o Estado. a OMS asocia o suicidio con ruptura de relaciones e llamentos sociales. E problemas jurídicos, entre otras cuestiones. Dende y tiempo, asistimos a denuncias relacionadas con las condiciones de vida y e torturas en las cárceles galegas, antes a que el Parlamento galego dirigiese a instituciones penitenciarias trasladando a su preocupación por las condiciones de vida de las personas internas. Entre el día 12 y e 3 de mayo de 2014, un preso moría en el celadillamento del Centro Penitenciario de Lama. Eugenio tenía 48 años, fuera castigado y a topar a dirección de cárcere a carta o abogado de un colectivo de defensa de los derechos de las personas presas. No era primera vez que Eugenio recibía un castigo en la lama, un castigo de cuatro fines de semana encerrado por falar con un vencillo de cela desde la fiesta, o 20 días de llamento por dar un golpe en la puerta de cela. Son medidas tan desproporcionadas que el único efecto que teñen es convertir al preso en un alienado o en un rebelde. Una persona normal no puede vivir 20 días estando a 24 horas solo e aillado. Reinaldo es uno de esos presos que sufren cadea perpetua desde mucho antes de que reconozca su asistencia en no el sistema punitivo español incorporando al Código Penal. Leva 21 años preso y e aún está clasificado como primer grado. Levaba... Bastante tiempo sin sanciones, pero Caro Nadal fue trasladado al departamento de Illamento sin ninguna acusación formal. Sus compañeros de módulo protestaron por ello y atrasaron, el momento de iniciar las tarefas de limpieza, hasta que se aclarara la situación. Él no estaba allí, estaba en Illamento, pero la actitud de sus compañeros fue cualificada como conato de motín y e se acusó a Reinaldo de incitarles a rebelarse. Encerraronle en la misma cela en la que murió Eugenio, en circunstancias ainda no aclaradas, y en el primero día recibió amenazas por algunos funcionarios. Antes que cursadas cursadas por la familia, cambiaronle de cela, pero le notificaron tres ansios muy graves como promotor de un motín que nunca existió. Está sometido a una dinámica de tensión permanente, pechado en una cela sin ninguna de sus pertenencias, constantemente viciado, premido y e amenazado. Cuando le sacan de cela, colocan ya esposas. En lugar de darle oportunidades de progresar aproximándose a la reinserción social, se le está acosando, reduciendo ya a una situación desesperada. Denuncias de malnutrición, abuso de poder, torturas, condiciones insalubres son constantes en las cárceles galegas. Varias asociaciones han denunciado malos tratos y e torturas en las prisiones de Alhama y e Teixeiro. E reivindican un agenda de oficio penitenciario para combatir la impunidad con que se vulneran los derechos fundamentales de los reclusos y e las reclusas, sobre todo aquellos que alzan a voz. Representantes de Sculca y Abogados Novos de Vigo refieren también mortes en extrañas circunstancias que instituciones penitenciarias achacan suicidios o califican de accidentales y las dificultades para poder investigar desde fuera. A defensa de un recluso, no tenga acceso, por ejemplo, a copias las grabaciones de las cámaras instaladas en los módulos de llamento, y que se dan casos en los que las direcciones de prisión ponen trabas para que puedan ver a sus clientes. Tanto Sculca como Abogados Novos de Vigo denuncian también. De eficiencias en la calefacción, a comida y asistencia sanitaria dentro de las cárceles garegas, así como a sobrepoblación, dos centros que derivan a dilación de resoluciones de revisión de grado con atrasos de hasta un año. Un ejemplo paradigmático es Gaditano, Javier Guerrero, un recluso de Alhama en folga de fame desde diciembre, el que remató el 25 de abril. En este tiempo perderá 20 kilos. A sus principales demandas eran el cumplimiento del regulamento penitenciario e o el respeto de los derechos humanos, aunque también ten recorrido Ossío para protestar por dilaciones las resoluciones de revisión de grado. No sé caso, no lle descontar en tres años que pasó una prisión de Zaragoza. Este recluso tiñe restringidas las visitas al Hospital Provincial de Pontevedra, donde estuvo ingresado dentro 5 de Xaneiro, donde fue intervido de un RIL y e tampoco pudo recibir llamadas telefónicas. O detonante de su afolga de fame fue una sanción porque en su cela aparece un aparato de música sin etiquetar o que derivó una delegación de un permiso para poder pasar o ano no novo con su familia. O otro desencadenante fue que no pudo someterse a una intervención cirúrgica que tenía programada porque ese día no había un vehículo policial para trasladarlo al hospital. Novoedo 22 de julio de 2006, se recolla ratificación del protocolo da facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos e penas crueles inhumanos y e degradantes. El Estado español ten atribuidas las competencias de prevención de la tortura en España o defensor del pueblo para que realice visitas periódicas para prever la tortura. Es evidente la imposibilidad de que el defensor del pueblo dé de a desempeñar las funciones que estén delegadas como Mecanismo Nacional de Prevención, sea que sólo puede limitarse a investigar las denuncias presentadas. Hay unos meses, esta diputada solicitó visitar la cárcel de Alama a un recluso en folga de fame. Tras varias llamadas a la cárcel de Alhama, esperando respuesta del Ministerio de Interior, comunican que la visita tiene que ser solicitada por lo interno. Cuando interno solicita visitas, curiosamente, he trasladado a una cárcel fuera de Galiza. Recientemente, el Partido Socialista solicitaba que una delegación parlamentar visitar a cada uno de los centros penitenciarios de Galiza ante las múltiples noticias. El Ministerio de Interior prohibió uno. Deis eso de explicación o Partido Socialista ya que de él escrito. Queda pues patente el concepto colonial que co el Estado ten de Galiza, pero Galiza puede y debe empregar a sus competencias y e reclamar como mínimo aquellas que legalmente le corresponden. Trata POIS de cumplir con la briga legal de proteger a la salud de las personas privadas de libertades, un derecho que, se amáis, puede verse libe, limitado por una sentencia. Y e a la salud de la población reclusa es una responsabilidad de la Asunta de Galiza. Su atención directa por los médicos del Servicio Galego de Saúde a población reclusa puede garantir equidad con el resto de la población de Galiza y e a prevención y e defensa de las torturas. Vivimos en un Estado de derecho, en una democracia, no es compatible con linchamiento, malleiras y e torturas a prisión no puede ser concebida como una vinganza de la sociedad. prisión debe ser un instrumento para a reinserción. En prisión, el ser humano pierde su libertad. No son a libertad de salir y e actuar en no el mundo, pierde a libertad de ser sí si mismo, de decidir, de comunicarse con mundo. En democracia real, donde el ser humano es el fundamento de su derecho, la población reclusa goza de los mismos derechos a la salud y el resto de la población y e el mismo nivel de protección de su intimidad y e derechos constitucionales. Por todo expuesto presentamos esta iniciativa, una iniciativa que quiere asegurarse de que todas las personas que están en prisión, todos los reclusos y e reclusas, tengan una calidad de vida y un acceso a, a, a, a cuidar a su salud igual que cualquier otra persona de nuestro país. Es una obliga, e por lo tanto esperamos que el Partido Popular apoye esta iniciativa. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias.